Hola, chicas, ¿cómo estamos? ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pablito, Paquito! ¡Venga, vamos, abuelitas, ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Rubí, Rubí, Rubí, Rubí! ¡Rubí, Rubí! ¡Rubí! Rubí es que está ciega y tiene que orientarse así. Pues estamos en el geriátrico, les vamos a poner el desayuno y os vamos a explicar un poco lo que desayunan las ovejas abuelas porque la ciencia te dice ahora mismo que cuando una oveja es mayor y se le caen los dientes se muere ¿no? Entonces hemos desarrollado un método en el cual las ovejas que no tienen dientes da igual, pueden vivir muchísimos años más porque no necesitan los dientes y es un poco, hacemos lo que se hace con caballos muy mayores ¿no? porque a los caballos sí que se les cuida más entonces, esto es de plus es un forraje picado hay fibra muy pequeñita, de 3 centímetros, que ellos pueden comer. De hecho, cada paquete de este cuesta 20, muchos euros y gastamos como tres al día en abuelitos, que os podéis dar cuenta de cuán caro es y que muchas gracias a toda la gente que nos ayudáis a madrináis. Y esto es una papilla hecha de remolacha mm. y de pienso. La remolacha es una fibra que tú la humedeces y es muy fácilmente digestible para ellos y como veis, no pasa nada no necesitan dientes, esto se deshace y además les gusta mucho están un poco raros porque como está dedo aquí pero ¡Hola! ¡Venga! ¡Ruby, rubí, rubí venga vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ella es conchita! ¡Muy bien, chicas! ¡Vamos, a el Rubí, Rubí, Rubí. Rubí, aquí, aquí, aquí, aquí, Rubí, aquí, aquí, Rubí, Rubí, aquí, aquí, muy bien. Yo, yo te dejo, yo te dejo. Mi amor, me dejas que te deje? Me dejas que Vale, vale, vale. Te voy a dejar, te voy a dejar entre tus.. Los... Vale, vale. Te voy a dejar entre tus compañeros. Como bien. Vale. Y me voy, me alejo porque Rubí se asusta. Y bueno. Ella es Marta, es muy abuelita, él es Pablito. Martita, por orden. Martita, Conchita, Paco. Eh, Pablito, que vive amputado de una extremidad detrás. Vanessa. Eh, Frida que había amputado de una extremidad adelante y que veis que lleva una camiseta porque cuando les falta una extremidad desarrollan úlceras en el esternón y entonces les ponemos una camiseta con mucho blandito aquí para que ellos puedan tomarse hacer su vida normal y no desarrollen esas úlceras y aquí están muchas ovejas que están donde el grupo grande de ovejas y en cuanto una oveja adelgaza por motivos de la edad le vemos que le falta los dientes que las muelas las tiene perjudicadas pues hay un problema en la boca, hay que operarlos, hay que anestesiarlos, hay que limarle los dientes, como un caballo. Pero si más o menos todo está bien y adelgazan, encontrarles eh, aquí, que ya veis que están todos súper redonditos, eh, suele ser suficiente, lo que no pueden es comer el heno, se mueren de hambre. Entonces lo que necesitan es una alimentación especial para poder vivir 14, 15, 16, 18, 19 años, hasta 20, que puede vivir una o una que ahora y que la verdad nos hace súper felices de tener un montón de animales súper abuelitos, sin dientes, sin muelas, que igualmente siguen igual de felices. también con mis papillas también con mis ¿no? ay mi palito ay, mi palito. muy bien oh, mi chico me voy a desayunar que te lo quitaran un palito